Amigos estilócratas, como ustedes saben estamos compartiendo recetas para que no se desanimen en esta cuarentena y hoy les vamos a preparar unos camarones al mezcal, es fácil, sencillo y muy rico mira, corta una papa, agrega en leche, sal y pimienta en una cacerola calienta la leche con bastante mantequilla y añade sal y pimienta limpia los camarones en un sartén caliente la mantequilla. Luego vas a sofreír las lajas de jengibre. Fríe los chícharos y luego licúalos el jengibre con los chícharos con un poco de agua. Monta el puré en el plato. Fríe las papas y monta las sobre el puré. Fríe los camarones en aceite. Fríe las semillas de chile en un sartén y con algo de ajo. Licúalos y añade a los camarones. Añade un poco de mezcal monta los camarones y no te vas a arrepentir, muy buen provecho amigos.